Hola amigos de youtube, ¿cómo están amigos? Me alegra por los que están bien. Hoy les vengo a traer un nuevo video. Espero que ya digan suscribo a mi canal. O pues si no se han suscrito, suscríbanse y den like a mi video. Bueno amigos, los que quería, lo que les quería decir es que si usted quiere ser un youtuber o ese, o el sueño suyo es ser youtuber pídale a Dios bastante que Dios le va a ayudar y haga el esfuerzo para que pueda cumplir sus metas eh, pues lo primero que deberían hacer es crear su canal si es que ya no la tienen hecha pues se crean, ustedes crean el canal de YouTube y de ahí pueden empezar a subir videos. Mientras que consiguen los suficientes suscriptores y las visitas. Amigos, pues eso no es muy fácil que llegamos. Pero si ustedes ponen de su parte, lo pues pueden lograr. Eh, Suban videos frecuentemente, para que puedan conseguir visitas y suscriptores también. Y pidan también a, a la gente, a toda la gente que, que se suscriban, o que les den like, o todas esas cosas. Y puede salir adelante más ligero. Bueno amigos, ese es todo por hoy, denle like a mi video, suscríbanse.